Bueno, soy, eh, soy Manuel Trujillo, eh, me dicen Morris, alias Morris, eh, trabajo en el Laboratorio Experimental de Cine y programo en el Cine Más Allá. Eh, una de las perspectivas que tenemos desde esta programación, desde esta propuesta de programación, es, eh, digamos, retomar lo que ya sucedía en el Centro de Cultura Digital y en el Cine Más Allá hace varios años. Eh, tiene una vocación, o ha tenido una vocación histórica este cine, eh, desde que empezó, desde que se nombró cine más allá, de un cine mucho más arriesgado, un cine eh, expandido, un cine eh, explosivo, un cine en expansión, expandido y en expansión. Entonces desde hace varios años hay, hay muchas, hay, ha habido muchos ciclos de cine experimental y de cine expandido y es una tradición que con la pandemia se llegó a perder. Entonces, una de las cosas que se, que se pensaron, digamos, para retomar eh, el cine el cine más allá, para, re, para reavivar, digamos, eh, un poco el cine más allá después de la pandemia, fue regresar a estos lenguajes y a esta, a esta, a, a esta exploración sobre el cine, sobre los otros cines. Y en este sentido se propone eh, una, un ciclo no de mayo a, a diciembre del 2022, eh, que se llama Cine Diverso, ¿no? un cine sobre diversidades, no solo de género, sino cines que puedan, digamos, transgredir fronteras, transgredir eh, géneros, narrativas, eh, formas de, de expresión y formas de ver el cine. Y en ese sentido hemos invitado o estamos conformando una serie de programadores eh, latinoamericanos con una visión sur-sur, ¿no? cine latinoamericano, cine africano, eh, cine asiático que pueda te, también dar esta, esta forma o esta o que pueda acercar estas formas de ver el cine más allá de lo que podemos llamar el cine hegemónico Latino, este, eh, norteamericano, europeo o eurocéntrico. ¿no? Esto no es nada nuevo, pero sí tenemos muchas referencias al tercer cine, al cine experimental, al cine de las comunidades, al cine de los pueblos originarios. Y, y justo estas, eh, estos cruces que queremos este, acercar al eh, espectador del de, de cine más allá y del Centro de Cultura Digital tiene que ver con muchas visiones de varios este, programadores que estarán programando a lo largo de, de este año. Dentro de la programación del Cine Diverso tenemos a estos este, programadores y proyectos invitados. Eh, programadores como Salvador Amores, Elena Pardo, eh, Beatriz Leal, eh, eh, pro proyectos eh, como, como Corriente, eh, como el Festival de Cine Experimental Fisura, como, este, como el Animasivo, como Black Canvas, como este, diversos este, festivales autogestivos y muchas veces eh, radicales, ¿no? también hablando de radicalidad, como el, cine, como el Festival de Cine Radical Boliviano. Eh, cines colombianos, ecuatorianos, africanos, etcétera, peruanos. Eh, y dentro de esto eh, iremos haciendo como revisiones específicas de distintos, de, de estos otros cines. En junio... Eh, tuvimos eh, una retrospectiva del cineasta argentino Jorge Luis Hacha. En mayo tuvimos una, una retrospectiva o invitamos al Festival Fisura, un festival joven de cine experimental en México. Eh, en julio estamos trabajando eh, eh, muy cercanamente con un proyecto que nos conectamos mucho, que es el, la Muestra de Cine y, eh, Latinoamericano Corriente. Eh, esta muestra, además de ya, ya haber tenido colaboraciones previas, trae a, a, a México una retrospectiva de cine experimental y de cine diverso eh, peruano de los años 30 hasta la actualidad. Entonces, esta revisión nos parecía fundamental, ya que pues, estas conexiones evidentes con el cine latinoamericano en Perú eh, se han manifestado en un cine eh, muy cercano a su territorio, muy cercano a, su, a, sus, a, a sus pueblos originarios, a sus discursos anclados en el territorio y nos parece también como una referencia para México. No, Hay muchas conexiones con el cine independiente el cine experimental mexicano, esta cercanía que existe también con, con, con la distribución de cine y con el cine comunitario y con el cine de los pueblos, me parece fundamental presentarla en el CCD y va a ser eh, este año uno de nuestros, este, nuestros vértices para poder eh, trabajar con, el, con estos cines del sur, del sur-sur. Después tendremos en el año muchas más este, propuestas, por ejemplo, retrospectivas de cine africano hecho en África, afrofuturismos, cines experimentales, eh, también cines de género, cines, cines que se hacen desde las minorías, ¿no? de, las, de las llamadas minorías, como el feminismo negro brasileño, el feminismo negro en Estados Unidos, o también este, ciclos de cine de cine antropológico, de archivo antropológico, vamos a tener una colaboración con el, archi con el Archivo Etnográfico Audiovisual, vamos a presentar un libro del Archivo Etnográfico Audiovisual vamos a, a, a, y a, vamos a hacerle foco a diferentes a, cineastas latinoamericanos de, de, que han sido eh, importantísimos en este otro cine, en este, en esta otra raíz o en, otro, este, en este tercer cine que rompe con los paradigmas de, del cine tradicional, este narrativo estadounidense, eurocéntrico, y los invitamos a que nos acompañen.